Hola, ¿cómo estás? Es para presentarte el combo de variada con la nueva caña de Spinit Rebel, la puedes solicitar en 240 o 270, en dos tramos. Es una caña 100% de fibra de vidrio, medium heavy, tiene mango de eva, terrena rosca, pasajeros aptos para multifilamento, soporta hasta 80 gramos de plomo, tiene una potencia de 12-25 libras, es de acción rápida, eh, puntera reforzada este va acompañado con un reel coal de waterdog un 4000 eh, tres rolemanes carrete metálico tiene un extra de grafito relación 5 2 a 1 carga 100 metros del 040 va cargado con nylon spinning power line también se le suman tres blister de anzuelo de variada de distintas medidas y una cajita organizadora con distintos elementos para armar líneas. Todo esto lo podéis llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos. Pago efectivo contado, 15% de descuento. Hacemos envíos a todo el país. Gracias.